hoy hoy estamos eh, con Rusito y Rusito es que no, me ha vale y este es un servidor que está viendo vale aquí está está Rusito este es un servidor que ahora explicará Rusito ya pues expli explica para que se enteren de qué va este servidor Rusito este es un servidor roleplay vikingo lo hicimos para los juegos de roleplay medieval <risas> Eh, tiene varios plugins ¿Sí? algunos plugins de arcos Que tienen ¿Eh? rayos ¿Rayos? ¿No sé? Hay varias cositas lindas sí. ¿Y, tí, varias, y que variables. sepáis que el servidor está 24 horas abiertos. Aparte de dejaros el link del canal Os tengo que pasar el link de, me os dejaré el link de la IP Pero si queréis entrar, tendréis que entrar en el Discord no podéis por las papas decir, hey, voy a voy a entrar en servidor para jugar, no, porque tenéis que entrar discos para que os pongan Categan o roskinder. Que si os ponen roskinder, estáis conmigo, chicos. Y al sobre podéis amiga. hablar conmigo. No decís por el chat, el chat privado de mm -hmm. Roskinder, que solo tenemos nosotros, el otro lo tienen ellos. Me podéis decir, arroba Lolete, lo veo, lo miro. Me decís, y yo entro si puedo en ese momento, si tardo mucho, es que no puedo. Dale, tené... Y aparte tenés que comprobar si estoy conectado, y aprovechar el momento que esté conectado. Vamos a... Nos, ense... Ni... Enseña... ¿Nos enseñas algunas cosas del server? Sí, por supuesto. Bueno. Pues chicos, Reino. un momento. Vale, ahora os explicaremos una de las cosas Voy. de cuando morimos. Venga, mátame, Rusito. Me estaba usando la espada. Venga, estoy aquí. Voy. Venga, mátame. Sí. ¡He muerto! Preguntáis, las cosas no he perdido. Porque ahora no veis que tenga. Y a sobre hemos puesto para que reparezcamos directamente uh -huh. en nuestra casa. Hazme TP y os lo enseño. Vale. Están en viendo TP y no, no podéis hacer tepe con vuestros amigos. Sí, sí. Es lo malo. Tienes no, que avisarle a Rusito... Y quedar con él para que os ponga la, lo, en nuestra casa, ¿vale? Y mientras aprovechar a construir la casa, tenéis que hacerla vale. para que así no aparezques aquí. Porque no cada vez apareces ahí cuando moráis por los monstruos. Sí. Vale, mm. lo que... Mira, vale, ahí vale, vale, pero, ahí en, si lo estáis en el contrabando porque estáis con él, intenta... Eh, esperaros. Intentáis y no podéis. Pues la hacéis... ¡Joder! Ah, la hacéis, clic, de, clic derecho y la abrís, ¿vale? Si estáis con un amigo que la ha tocado en otro, ¿vale? Oja, la vais pasando te por la pueden robar rango, también. La y pueden... te la pueden robar. Las cosas te la pueden robar, ¿vale? Y tienes tres horas para recogerlo. Tres horas desde que mueres, tienes tres horas, ¿vale? Y os va a enseñar dos comandos, ¿vale? un Chicos, un momento. Un momento que voy a copiar el comando. A ver, a... Ender. Vale. Tienes que ¿Tienes poner no este escuches? comando, ¿vale? A ver, Espérate que lo pongo. Vale, ponéis ¿Sí, no, esto. Sí, se, se escucha, se escucha. Ponéis esto. Hacemos. Veis, ¿Entendéis? Lo, pone... lo pasáis aquí. No os preocupéis por las cosas. Así no es por si os matan. Y tenéis algo privilegiado. Y no queréis que os lo roben. Porque... Antes, no sé qué han hecho mi compañero que han estado robando cosas de, de otras personas del grupo, ¿vale? Chicos, ahora voy a hacer un mini corte, ¿vale? Salís, luego volvéis a poner el comando si queréis sacar algo, hacéis lo ponéis y luego lo tenéis todo, ¿vale? Ahora, chicos, voy a hacer un corte y os voy a enseñar qué tienes que hacer cuando entres la primera vez al server. Chicos, aún no estamos en el sitio que aparecemos todos. Tened cuidado al ca si caéis aquí. No podéis romper nada ni saltar. Os tendría que. Sal tenéis que saltar. Dándonos un golpe a la persona. Dándonos un golpe. Y eso es complicadísimo, ¿vale? Pues chicos, vamos, nos vemos en el barco pirata donde aparecemos al server. Chicos, ya estamos aquí en el barco. Vale, apareceréis aquí y diréis, mmm, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, os estamos enseñando cosas básicas del server para que sepáis, para que no entréis ahí diciendo, mmm, ¿dónde? Vale, bajáis por aquí. En el server tenéis que leer las normas, ¿vale? Porque, no sé, habrán días determinados que, que habrán la guerra entre los dos. Y, y ahí tenéis también las normas del... Aquí tenéis las normas del server. Y en, y en el Discord, os lo paso ahí abajo, tenéis el vuestro. Tenéis dos opciones para ir. La más rápida o la otra que tenéis que dar toda la vuelta y tal. Vale. Os, os explico lo que tenéis que hacer. Tenéis que ir a este portal. No toquetear esos muñequitos de ahí. Tenéis que ir al portal. Esperaros. Ir al portal. Atravesarlo. Mm, mm, mm, mm. La atravesáis. Luego, os preguntaréis. Ahora, ¿qué hacemos? Si os toca... Ahí está la tienda. Catega. Ahí está la tienda. Si os toca catega, tenéis que ir por el rojo. Por el rojo. pero Si, si pa, pasáis por aquí, si pasáis otra vez por aquí, os vais a la... ¿Cómo decirlo? Os vais otra vez a... Os vais a otro sitio, no os volvéis al sitio ese. La vais a, vais, mira, por ejemplo, si sois de catega... Pasáis por aquí, si sois... Roskinder, pasáis por aquí Voy a pasar por Roskinder porque es el mío, ¿vale? Lo bajamos Bajamos por esta miniliana que han hecho Porque ellos, en... ¿Cuánto era que has hecho tu casa esa grande? Que ahora se al final. Casa sí. Vale Un montón, Cuando lleguéis aquí, ¿qué haréis? Salida de nether No, porque no salís al principio Donde hemos aparecido tenéis que ir al... Aquí pero si está, vale, y si por ejemplo estáis aquí y queréis ir al otro, tenéis que pasar por aquí y tenéis que dar todo Tenéis que atravesar todo el puente, después tenéis que ir para el otro lado todo recto porque está más lejos la otra que está del sitio de reparición, ¿a qué sí? Atravesamos el portal. Una cosa, que ¿sabéis? No podéis construir en el otro lado. Solo podéis construir en el lado que os ha tocado, ¿vale? Tenéis que mirar el, en qué rol os ha tocado en el, ser, en el server de Discord, porque desde el Minecraft no, no lo podéis saber, ¿vale? Porque si no entras en el Minecraft no te dan ningún rol, y si no te dan ningún rol no puedes hacer nada en el server. ¿A que no? Rusito. ah si te tengo que solucionar, pero diría... Sí. No puedes sí. hacer... Sé que puedes hacer algo si no tienes elegido... No te han elegido Pues mejor no lo hagáis, porque... Si se dan cuenta que estáis, por ejemplo, en una robando cosas porque no tienen el otro y luego vais al otro a robar otra cosa, os pueden cochar. Y si construyen un sitio, la casa, que no es vuestro hueco, ¿sabéis lo que pasará? Lo destrozarán. Destrozarán. O <risa> van a la horca. La cogerán en las TNT, las romperán por aquí y tal. Vale, chicos. Eh, Algo más por enseñar. ¿Qué falte Sí, los arcos. a ah, los arcos, enséñalo. Uh -huh. En vez de aquí al lado mío. esta es mi casa. Mi casa es de tierra. Y diréis, oh, que ha tirado tierra. No, no, no. Yo no estoy haciendo... Mira, esta es mi casa. No po no podéis entrar. ¿Pueden entrar a mi casa ahora mismo? Eh, ahora no. No podéis puede, no entrar, ¿vale? Pero está todo vacía, solo hay este cofre Esta puerta ya está Porque estoy consiguiendo y luego conseguiré Mejores materiales Porque tengo poquito, ¿vale? Y yo solo lo enseño Espérate Debo esto ¿Vale? Ya, si quieres, está, estás aquí listo Venga, haz el arco Haz el arco bien, este bien. Que va, que cae, que cae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 Vos ven ve las partículas, ¿no? Sí. 10 segundos de razón? ¡Ah, chicos! Obviamente... ¡Ah, chicos, chicos, chicos, chicos! También os voy a decir una cosa que, que quiero enseñaros. Paquetes de recursos. Este es de Mario. Mirad, mirarlo. Mirar, mirad cómo se ve todo. Y se escucha la musiquita de Mario clásica. ¿Escucháis? O al abrir una puerta. Y las con cambian. Mira, voy a poner como... En... Voy a enseñar las cosas, por ejemplo. A que todo cambia, ¿vale? Pero sigamos con el tema, chicos. Lo podéis utilizar, al menos que no sea la versión suya. Pero no será tan... Tan chetada. Si tenéis un ordenador que os va mal. Pero os va bien para jugar Minecraft. Os irá mal en Minecraft si lo utilizáis el mod, ¿Vale? Pero a mí me va bien porque me chuta y a sobre tengo el PC lleno, entonces que ¿Algo más por enseñar? A verlo... ¡Hola! ¿Eh, ¿falta algo? no, después, bueno, ahí no ¿Algo más que no vamos vamos a enseñar del server o dejamos fuera aquí el, el vídeo? No, lo único que hay en la misión para hacer para poder ganar. ¿Para poder qué? Para poder ganar los arcos. Ah, solo hay una misión. Eh, no. Que sepáis, es para, chicos. Hago un mini corte y vamos a, a, a su casa y os la enseño. Y a sobre la hizo en tres horas. a que ¿Cuánto lo hiciste, la casa? Sí, cinco horitas. Mira, y, y es una tarde y va a Igual. Volvemos Igual en un segu... se me acaba de quemar hace cinco minutos. Sí. Ah, lo, la enseño... Dejo acá. ¡Ya! ya. <risa> Mira, chicos, ya hemos hecho el... La magia... Mira, espérate, que tengo que minimizarlo. Esta es su casa y se la hizo en cinco horitas, más o menos, me acaba de decir hace un momento. Vamos a ver un poquito por dentro. En cinco horitas, si os ponéis a trabajar y a buscar las cosas bien hechos la podéis tener en la puerta. Me, me abres para enseñar, la, enseñar lo que tiene. Porque aparte de hacer la parte de fuera, tiene todo hecho. Tiene todo esto. Ah, y una cosa que podéis hacer si lo encontrá. Ya, mira, ya os enseñar una cosa que podéis hacer con Rusty, Rusito. ¿Vale? Mía, me ha aparecido de repente diciéndome, en eh, que hacer tras transmusal, Pero le he dicho que es mío, luego le he dicho que sí, luego tal. Rosito, hacemos esto, lo del chat ese que, que me has enseñado antes, quédate quieto. Eh, quieto, quieto, que quiero hacerlo. Lo de esto y clic derecho. humano, ah, vale. vale, descripción, dios de trueno y mantén... De las guerras, antes ante de las guerras, claro. no sé, ¿cómo le has hecho eso? Este plugin, un plugin que se pone, escribo el comando ahí. Si pones ese comando, en el chat, podés, eh, un nombre, opción. Vamos a ponerlo chicos, a verán cómo era. ¿Y ahora qué pongo después del charate? ¿Qué pongo? ¿Y ahora qué pasa cuando me vean? Chicos, probadlo lo que está, lo que está que lo acaba de decir Chicos, a ver si os pasa. Hacer esto. Ah, va, os hacéis así como acaba de hacer. Russo. le hacéis clic derecho. Y os lo tienen que decir. Si no, me lo, si no, me lo decís en privado. En el chat, porque me podéis escribir en privado. Eh, lo léate, no, no lo hace. Y ya le le diré, ¿vale, chicos? Pues, chicos, vamos aquí abajo. Pues, chicos, volvemos en... Un plisplas. Pues chicos, ya estamos aquí, pues aquí se ha acabado el mini tour del de, de, mapa el mundo de ruso, que es de guerras, que tenemos que estar atentos, al menos cada día mirarlo a última hora, a ver si han puesto algo, ¿vale? una no novedad, como lo de las, los ataques, ¿vale? Tenéis que ir al chat información, porque lo más nuevo es, os explicará cómo es la guerra, si lo, y, lo, y lo que podéis hacer y lo que no, ¿vale? Pues chicos, pues nos vamos por aquí y en, acabando el vídeo. Si os ha gustado, dale like. Suscríbete, activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y hasta la próxima.